Muy bien, mis amigos, entonces vamos al tema que hoy vamos a hablar. Es este, Ley Natural, os suena seguramente que es el libro tercero de los libros de los espíritus, que empieza con la Ley Natural y después leyes morales. Y bueno, y, y yo tengo más o menos tres objetivos intermediarios con esta, esta conferencia. El primero es caracterizar las, la Ley Natural y dentro de ellas, de este grande conjunto, las leyes morales, para que percebamos dónde vienen. Después, quiero también recordaros la diferencia que hay entre ética y moral. Hablamos un poco ayer, pero hoy vamos a ver con algunos ejemplos. ¿vale? Y, bueno, y, y, y también un tercer objetivo intermediario es que os recuerde dónde cualquier espírita, porque tiene esta muleta preciosa que es esta doctrina, puede ir a, a buscar orientaciones, pautas, las leyes morales, en, en un libro sencillo que cualquier espíritu debe leer. ¿vale? Muy bien, pero de estos tres, tres objetivos intermediarios, me salta un final que me encantaría un montón, que al final de esta conferencia todos lograsen tener una... Orientación más para interpretar éticamente, éticamente las leyes morales que tenemos en el libro de los espíritus de forma que puedan ajustar dinámicamente es que va variando vuestra conducta moral del, al diario. Este es el objetivo final. Muy bien, entonces, como os acordaréis? La ley natural... Si fuera el universo todo, tiene después dentro de ella un conjunto que son las leyes morales, donde hay una, que hablaremos, justicia, amor y caridad, que es como un sol para las otras, ¿vale? Que son pequeños planetas. Bien, la ley, la ley natural se encuentra aquí en el libro tercero, o la parte tercera, o el tomo tercero, como queráis llamar, se encuentra exactamente entre estas estas dos preguntas. Vamos a, a ver un resumen de esto con una psicofonía de Kardec. Vamos a ver, vamos a, ver, a, ver a ver, a ver, Los espíritus evolucionados nos enseñan que el ser humano que se libra de la materia por no priorizar las trivialidades mundanas y por cultivar el amor al prójimo se acerca a la naturaleza espiritual. La moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en esta máxima evangélica, a hacer a nosotros lo que quisiéramos que ellos nos hicieran, es decir, hacer el bien y no el mal. En este principio encontramos una regla universal de conducta incluso para nuestras acciones más pequeñas. Cada uno de nosotros debe hacerse útil según las facultades y los medios que Dios nos puso en las manos para realizarnos. Ellos nos enseñan también que no hay faltas o errores irreparables. El ser humano encuentra la manera necesaria en las diferentes existencias para avanzar según su deseo y sus esfuerzos hacia la perfección, que es su objetivo final. Muy bien, entonces esto es un resumen de esa parte primera que explica la ley. Ley natural y las leyes morales y tal. Y bueno, y, y ya vemos que, como incluso en la pantalla lo veíamos, la ley natural es, eh, contiene otras leyes que no solamente las espirituales, pero sí que tienen características comunes. Y vamos, vamos a dar una rueda, vamos a empezar con las características: su origen, el, el bien y el mal, la división de las leyes morales. Bueno, en las características. Lo que, ¿cómo son? ¿Qué son las características de la ley natural, el gran conjunto? Bueno, también se llaman leyes divinas porque fueron creadas por Dios. No solo las leyes morales, pero también las leyes físicas. Bueno, serán perfectas. De eh, la obra se conoce el creador. Si el, el creador es perfecto, su obra perfecta es. Serán adecuadas a cada mundo. Lo tengamos clarito, clarito, que las leyes morales, por ejemplo, que vamos a ver aquí, son válidas para nuestro mundo, tan solo en otro mundo habrá otras, con inmutabilidad en ese nivel de desarrollo, ya, ya veremos, ya veremos la cosa, serán inmutables en ese nivel de desarrollo, ¿Quién se quede aquí haciendo encarnaciones tras de encarnaciones y tal, y, y, y que la Tierra no se cambie de, de planeta de expiaciones y pruebas a regeneración, encontrará siempre la misma ley, mundo físico, ¿vale? Y eternas. Bueno, eternas, os, os confieso ya que no tengo un, un, un adjetivo mejor. Es que, a ver, si hay algún ser, alguna realidad que es eterna, es tan solo Dios. Nosotros, por ejemplo, que somos inmortales, ¿Por qué? Porque la muerte no, no, no nos vence, no es el fin de nada. Pero hemos tenido un principio, por eso nuestra eternidad, entre comillas, es un poco más, más pequeñita. Bueno, pero antes que existiéramos, ya existía la ley, la ley de Dios. Pero la ley de Dios tiene un autor, que es el propio Dios. Entonces, la eternidad de la ley de Dios es también, entre comillas, un poco más pequeñita pequeñita, que el propio Dios, claro, ha tenido un principio también. A ver, se si me explico lo que es esto de tener. hay que pensar muchas veces. Nuestro lenguaje es corto todavía para explicar muchos conceptos. Muy bien, lo tenemos claro por eso. Vamos a ver ahora aquí una ¿Qué es entenderse por ley natural? La ley natural es la ley de Dios y la única verdadera para la dicha del hombre. Le indica lo que debe hacer o dejar de hacer, y es desgraciado aquel porque de ella se separa. ¿Es eterna la ley de Dios? ¿Es eterna e inmutable como el mismo Dios? ¿Ha podido Dios prescribir en una época a los hombres lo que les hubiese prohibido en otra? Dios no puede engañarse, y únicamente los hombres se ven obligados a cambiar sus leyes, porque son imperfectas, pero las de Dios son perfectas. La armonía que arregla al universo material y al moral está fundada en las leyes que Dios ha establecido para siempre. ¿Qué objetos abrazan las leyes divinas? ¿Conciernen a algo más que a la conducta moral? Todas las leyes de la naturaleza son divinas, puesto que Dios es autor de todas las cosas. El sabio estudia las leyes de la materia, el hombre de bien las del alma, y las practica. Muy bien, ¿están viendo la, de, la diferencia? ley natural es el conjunto de todas. Las leyes físicas que nuestras ciencias clásicas están descubriendo, eh, bueno, son, son leyes divinas también, las estamos descubriendo. Y claro, las leyes morales estamos descubriendo también. He puesto aquí ética, ¿eh? ya hablaremos, hablaremos por qué. ¿Por qué? Porque, porque vamos por ahí, ¿por qué es la herramienta? ...para determinarnos lo que es bien y lo que es mal... ...pero ya hablaremos de enseguida... ...bueno, ¿dónde, ¿dónde está esto? Decía nuestro amigo Antonio en la conferencia inicial... ...que venimos todos con ella en la conciencia... ...venimos programados con ella... ...todos tenemos la, la, la noción del bien y del mal... ...pero tenemos que descubrirlo... ...no tenemos que ir en, en dogmas... El, el espiritista no no no puede cuadrar que porque el otro hace yo voy a hacer porque el otro dice que está bien bien estará para mí depende vamos a ver si cuadra ahí entra la ética ya, ya veremos bueno y, y todos llegamos a una encarnación ya con esta programación de nuevo y claro y vamos apurándola a largo de nuestras encarnaciones y, y, siempre viene en la conciencia, podemos morir y volvemos de nuevo con nuestra individualidad y con que aprendemos, pero todavía las leyes morales eh, tenemos que ir descubriendo y ajustando ¿eh? son inmutables al nivel donde vivimos, cambiamos os daré ejemplos al final muy bien también de esta escuela de la vida que Dios nos creó ha puesto algunas otras muletas, más allá de la doctrina, ha puesto los profetas, por ejemplo, personas de bien que han sido elegidas para nos recordar, ayudar a descubrir estas leyes morales, cómo proceder, cómo comportarse bien y tal. Eh, bueno, yo he puesto aquí uno, pero hay otros. Eh, en varias religiones cada uno ten, tiene tenes suyos, eh, eh, bueno, algunos coinciden. Nosotros no somos religiones, ¿eh? ¿vale? Seguimos un referencial que por acaso ha dado origen a una religión. Pero, ojo, ¿eh? este señor no es, no es cristiano, ¿verdad? No es. Estamos de acuerdo, ¿no? Cristo no, no es cristiano. El cristianismo sucedió a Cristo, ¿vale? Incluso, va a ver, Alan Kardec tampoco era espiritista, ¿no? ¿Verdad? El espiritismo fue creado por Allan Kardec. Vale, lo que interesa es el conjunto de valores, lo que pensamos, lo que nuestra conciencia nos dice. Ahora, hay muletas, y estos son muletas también. Y claro, el espiritismo como muleta tiene una característica interesante. En esta obra de qué es el espiritismo podréis encontrar una definición. Y ya veréis que será una ciencia de observación y a la vez una doctrina filosófica, que como ciencia... Consiste en las relaciones que pueden establecerse entre nosotros, y en los espíritus, y las estudia, e incluso entra en, el, en la naturaleza científica de ellas, creando leyes que regulan el fenómeno mediúnico, como ven, pueden ver en el manual mejor de paranormalidad humana que hay hasta hoy, Libro de los Medios, van a consultarlo. Y claro, como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se dependen de semejantes relaciones. Bueno, esto viene en, que es el libro de los espíritus, pero podemos, podríamos traducir más, cortito, cortito. Es una filosofía de base científica y consecuencias ético-morales. Ético-morales. Ya, ya veremos por qué. Morales es una cosa ética, ética es otra. Muy bien. Aquí tenemos, entonces, las tres naturalezas del espiritismo, y que es una característica de esta muleta, a que llamamos espiritismo, y que tiene un referencial. Es este, porque incluso los espíritus nos han dicho, ¿quién es el referencial mayor, mejor que hay todavía? Bueno, que vos conocéis en la tierra, que habéis conocido en la tierra, Jesús Cristo. No, no tiene que ver con, con ninguna religión, ¿vale? Esto, eh, es que yo, yo me, da, me iba muy bien que no fuera... De, tenía una educación cristiana ni tampoco espírita, y, y, y estaría al nivel de este señor que tampoco era cristiano, tampoco era espíritu. Oh, ¡Qué bien! ¿eh? Vale, yo necesito muletas y esta muleta me va muy bien. Espero que os va también a vosotros. Encantado. Siguiendo, podremos pues entrar en una fase. Ahora ya no vamos a hablar más de leyes físicas y el subconjunto de las leyes naturales, nos vamos a cuadrar ahora, nos vamos a cerrar ahora en las leyes morales. Bueno, las leyes morales tienen que ver con el bien en el mal. ¿no? ¿Qué definición puede darse de la moral? La moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos. Porque entonces observa la ley de Dios. Muy bien, hay que leer, como, como os, di os digo, ya he dicho, eh, nosotros, nuestro idioma, nuestro lenguaje, no tiene suficientes palabras para describir todas las cosas. Hemos visto el, el tema de eternidad que he explicado hace un rato. Si miramos aquí también podremos ver algunas cosas que hay que leer con su ojo. Mirad, la moral es la regla de conducirse bien, vale, expresar la distancia de bien, y ahora se basa en la observancia. Ah, se basa, ¿Se se basa, no es la misma cosa, es que hay detrás, hay abajo otra cosa, ¿vale? ¿Y qué es esa otra cosa? Y la razón es la ética, llegaremos ahí, ¿vale? Entonces es, usando la razón, justificando lo que es bien y lo que es mal, que sale la conducta moral, que al final tiene que ver un poco con la costumbre social. Ya veremos. Siguiendo. ¿Cómo puede distinguirse el bien del mal? El bien es todo lo que está conforme con la ley de Dios, y el mal todo lo que de ella se separa. Así, pues, hacer el bien es conformarse con la ley de Dios. Hacer el mal es infringirla. Muy bien, y nuestra conciencia no lo dice. Muchas veces podremos no saber leer, podremos... No, no escuchar bien y tal, pero siempre tenemos algo, una voz interior que nos va diciendo cosas. Y si usamos la razón, llegaremos, llegaremos. Es una invitación lo que estoy haciendo en esta conferencia, es una invitación a que todos usen la razón. Cuando en su vida, tras esta conferencia, van a pensar, ¿debería hacer o no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Sí, vale, muy bien, perfecto. Ahí está. El hombre tiene por sí mismo medios de distinguir lo que es bueno de lo que es malo, Sí, cuando cree en Dios y quiere saberlo, Dios le ha dado la inteligencia para discernirlo uno de lo otro. Vale, ahí tenéis la clave. No es porque yo diga o otra persona diga, vosotros tenéis la clave dentro de vosotros. Tenéis que exercitar la inteligencia. Tenéis unas pautas, sí, gracias a Dios, en esta, en esta muleta hay unas pautas, pero aún así tendrán que ser ajustadas. Bueno... Eso nos lleva a cuestión de moral y ética, ya vamos a entrar en esto. Por ejemplo, os pregunto, os hago una pregunta. ¿Puede un espírita casarse con la hermana de su viuda? ¿Puede? Bueno, es que no, está muerto, ¿vale? Aunque pudiera parecer que la costumbre social iba a permitir... Vale, ve, hay que pensar. La inteligencia es la clave para todo. Perfecto, has entendido, ¿no? Vale, no puede, está muerto, si es la hermana de suyo. <ríe> Muy bien, vale. Entonces, a ver, la moral en realidad es dirigida por la sociedad. Ayer os daba un ejemplo de las señoras con pantalones que aquí y a es moral, pero en su tiempo fue inmoral y hoy estas señoras se trasladan, por ejemplo, a Afganistán, es inmoral. El espiritismo no se puede arreglar por esto. Tiene que tener un, algún referencial más estable, más cierto. Entonces se basa, se basa en la observancia de la ley de Dios, entonces tiene que basarse. Esa observancia es el uso, por el uso de nuestra razón, éticamente, filosofando, discutimos si esta regla que la sociedad no existe bien o mal. Os voy a dar otro ejemplo. ¿La pena de muerte es moral? Bueno, a ver, tenemos aquí un, un mapa que nos enseña. Los azules son las zonas del globo que no tienen pena de muerte. En España no hay, en Portugal no hay. La pena máxima creo que en España es un cúmulo jurídico de 20 años, en Portugal es 25. 22, vale, perfecto, pero no hay pena muerte, pena de muerte, pero, por ejemplo, Estados Unidos, algunos estado Estados Unidos, algunos países del sudeste asiático, mirad ¿qué, qué es esto, entonces es moral, es inmoral aquí, moral aquí, es decir, que es bien proceder que un juez encargado de hacer justicia en una sociedad, es bien proceder que atribuya la pena de muerte a alguien que ha muerto otro. Aquí sí, aquí sí, aquí no. ¿Cómo? ¿Qué dice el espiritismo de esto? Ah, bueno, el espiritismo como filosofía tiene que poder justificar. ¿vale? Y se tiene que poder justificar, entonces tenemos que co coger, porque es ética, tenemos que coger un silogismo. Es muy sencillo este, podría ser otro. El hombre es imperfecto en todo el mundo. ...es aquí, es en Estados Unidos, en Afganistán... Donde, ...donde sea moral y inmoral... ...la pena de muerte es imperfecto... ...si es imperfecto puede errar... ...y los jueces también, porque son hombres... ...entonces... ...él se pueden equivocar... ...puede juzgar falsamente... ...hemos visto muchas cosas de estas... ...que hoy es juzgado culpable... Eh, ...te va al cárcel ...o oh, a pena de muerte... ...se te dan pena de muerte... ...y si al final de unos años se descubre que al final era inocente... ¿Cómo se va a hacer la cosa? Es que, se si te han dado cárcel, o multa, o algo así, bueno, se puede indemnizar, saca y tal, se puede corregir, pero se fue pena de muerte, no. Entonces, se puede juzgar falsamente, no puede aplicar una pena que no pueda ser revertida. ¿Os suena? Estamos en el dominio de la ética. Es esto, ¿ves? La moral, moral depende de la costumbre, la ética... Depende de la inteligencia, la clave para acercarse a, a la observancia de la ley de Dios, ¿vale? Muy bien. Así que el espiritismo seguía por la ética, e influencia la moral. Es por eso que en esa definición cortita tenemos que es una filosofía de base científica y consecuencias ético morales. La ética te dice con la razón lo que debe ser bien y mal y tú coges de ahí y cambias tu comportamiento, influencias a los demás, pero los demás siguen teniendo la responsabilidad de mira, me está diciendo que es bien, déjame pensar, tiene que cuadrar para mí. Y nadie está, nadie puede pasar sin... Es que no van por la cabeza de los otros. Hemos visto aquí jóvenes ayer diciendo esto. ¿eh? es que no, no podemos, no podemos, cada uno tiene que hacer su esfuerzo. El mal es siempre el mal, aunque todos lo practiquen. Y el bien no deja de serlo porque nadie lo practique. Como os decía, todo el mundo hace, no es justificación para un espíritu. No es. En definitiva, no es. Se si pensaban que era, no es. Ni que sea el espíritu que está a vuestro lado, ¿no? No es. No es. ¿Vale? Muy bien, entonces, a ver. El hombre sujeto al error como está, no puede equivocarse en la apreciación del bien y del mal, y creer que obra bien cuando en realidad obra mal. Jesús os lo dijo, mirad lo que quisierais que se os hiciese o no se os hiciese, todo se reduce a esto. No os engañaréis nunca, la regla del bien y del mal que podría llamarse de reciprocidad o de solidaridad, no puede aplicarse a la conducta del hombre para consigo mismo. ¿Le sirve la ley natural de regla para esa conducta y de guía seguro? Cuando coméis mucho os indigestáis. Pues bien, Dios es quien os da la medida de lo que os es necesario, y cuando la traspasáis, sois castigados. En todo sucede lo mismo. La ley natural traza al hombre el límite de sus necesidades, y cuando lo salva, es castigado con el sufrimiento. Si el hombre escuchase en todo, esa voz que le dice basta, se excusaría la mayor parte de los males que achacan a la naturaleza. A veces me preguntan, bien, ¿no hay una forma más sencilla de ayudarnos a determinar lo que es bien y lo que es mal? Bueno, una muletita pequeña que yo uso, es una metáfora de la moneda de euro. La moneda de euro, como sabéis, y debéis tener algunas en vuestros bolsillos, tiene dos caras, ¿no? como caro, todas las monedas, pero notáis que ten, tenéis un círculo interior de plata, vamos a convencionar que es plata y un círculo exterior de oro, vamos a convencionar que el oro es mejor, más valioso que la plata. Muy bien, entonces en la pregunta 632 del libro de los espíritus, te hablo en la ley de la reciprocidad que Jesús ha dicho, no hagas lo que no quieren que os hiciesen, ya está, perfecto. Esto más o menos todos lo hacemos. Pero no basta, no basta. sí si desde la pregunta 642, y esta es que es la parte del oro de la moneda es que debes hacer todo el bien para evitar el mal. ejemplo Imaginad que sentado al vuestro lado está una persona con un problema una persona amiga vuestra con un problema. Un problema que además vosotros ya lo habéis tenido y la, lo habéis solucionado. Pero el problema es delicado y vosotros pensáis, bien, esto no lo voy a decir lo que pienso porque además voy a romper nuestra amistad y tal. ¿Mal? ¿Hacer todo el bien para evitar el mal? Se puede decir tranquilamente perdona, lo que te voy a decir ya sé que sí. tú no quieres, no es exactamente lo que quieres escuchar, pero mi conciencia le dice que te debo decir, tú elegirás, eres el dueño de tu vida, tienes tu inteligencia, pero te debo decir, y no te enfades conmigo, es, es tan solo mi verdad, Es 642. Vale, esto de un lado, porque nosotros interagimos con la sociedad humana, pero se queda todo el universo más, que llamemos naturaleza. En la 633 se pregunta cómo interagir con los animales, con los vegetales, con todo más que está... Evitar el exceso. Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con modas alimentares. que Bueno, como carne, o como vegetales y tal. Mis amigos, nosotros necesitamos de proteínas de carne y proteínas vegetales. ¿vale? Las dos son criadas por Dios, los animales y los vegetales son criadas por Dios. Solo tenemos que evitar el exceso. Ejemplo, será un exceso yo matar un, una pesa de caza solamente por placer y no usarla. La ley de, de destrucción es divina, en este mundo en que nos encontramos es divina. Y sirve dos propósitos. Uno es controlar, ayudar a controlar la reproducción y otro dar un fin útil a las, a las carcasas, a los restos, ¿vale? Y necesitamos, Dios, que no hace cosas malas, nos ha creado así con esas necesidades. Claro, lo mismo se puede decir de los vegetales. También será mal, yo voy a cortar un montón de vegetales y no voy a usarlos y voy a desperdiciarlos. Es lo mismo, da igual. Nuestra naturaleza es esta. Además, en el espiritismo os digo, hay una capacidad mediúnica particular que se llama de efectos físicos que necesita de las proteínas animales. ¿Mm? Ojo, ¿ah? ¿eh? Vale, muy bien. Esto es más o menos la metáfora. Otra, otra muletita pequeña junto, ¿ah? ¿eh? Muy bien, perfecto. Seguimos. Y ahora. El bien y el mal son absolutos para todos los hombres. Tenía aquí un chico que iba a hablar, pero no hablo, hablo yo. ¿Serán absolutos? No. El bien y el mal ahí. son absolutos para todos los hombres. La ley de Dios es igual para todos. Pero el mal depende especialmente de la voluntad de hacerlo. El bien siempre es bien y el mal es siempre mal, cualquiera que sea la posición del hombre. La diferencia está en el grado de responsabilidad. Muy bien, ¿vale la intención? Uno que conoce más, ya sabe que un determinado hecho por su desarrollo intelectual, moral, no es bien, aunque lo tenga practicado en el pasado convencido que estaba bien, pero ahora sabe que no es bien, se si lo torna a hacer, tiene una culpa más grande que antes. Os, do os doy un ejemplo también. Santiago de Compostela, nuestros amigos de Galicia que están por aquí. Santiago de Compostela también es conocido en la leyenda como el santo matamoros. ¿Vale? Mirad, esta es la razón que el cristianismo en su tiempo ha elevado a este Señor a un altar que todavía es venerado hoy. Hoy, si matara un moro o otra persona, iba a la cárcel. O oh, la pena de muerte en otros países que la tiene. Ve. Es diferente, es distinto, ¿vale? Hay que siempre pensar en estas cosas. Muy bien, también... El que no hace el mal, pero que se aprovecha del que otro ha hecho, es culpable en el mismo grado. Es como si lo cometiera, porque el que se aprovecha participa de él. Quizá hubiese retrocedido ante la ejecución. Pero, si la realizada, la aprovecha, es porque la aprueba y porque hubiese hecho otro tanto, si hubiese podido o si se hubiese atrevido. Bueno, eso de no dar la cara, no es decir que no, no se dé la culpa, no se tome la culpa. ¿eh? Hay que, a ver, a ver, cuidado. ¿eh? Realmente los que tienen, eh, eh, son llamados a las funciones directivas de jefes y tal, cuidado, cuidado. ¿eh? Cuidado. También... El deseo del mal es tan reprensible como el mal mismo. Según Nicom, hay virtud en resistir voluntariamente al mal cuyo deseo siente, sobre todo cuando se tiene posibilidad de realizarlo. Pero si solo se deja de hacer por falta de ocasión, se es culpable. Muy bien, a este respecto... Os acuerdo de nuevo, vale. La metáfora. ¿Basta no hacer mal para ser rato a Dios y asegurar su posición futura? No. Es preciso hacer el bien según la posibilidad. Porque cada uno responderá de todo el mal que haya sido hecho a consecuencia del bien que no haya hecho. ¿Vale? Eso es, la metáfora de la moneda es esta. No es solo no hacer el mal al compañero. Es también hacer todo el bien posible para evitar que el mal se produzca. ¿Vale? El oro. El oro de la moneda. Muy bien. ¿Qué pensáis de la división de la ley moral en diez partes, comprendiendo las leyes sobre la adoración, el trabajo, la reproducción, la conservación, la destrucción, la sociedad, el progreso, la igualdad, la libertad y, en fin, las leyes de justicia, amor y caridad? Esta división de la ley de Dios en diez partes es la de Moisés, y puede abarcar todas las circunstancias de la vida, lo cual es esencial. Puedes, pues, adoptarla, sin que por ello tenga nada de absoluto lo mismo que todos los otros sistemas de clasificación, que dependen del aspecto bajo el cual se considera una cosa. La última ley es la más importante, y por su medio es como más puede adelantar el hombre en la vida espiritual, porque las resume todas. Muy bien, como os he dicho de inicio, esto es el sol, es la última, y aquí tenemos las otras. Bueno, tenemos desde la duración, trabajo, reproducción, conservación, destrucción, sociedad, progreso, igualdad, libertad. Bueno, os he dicho que son inmutables tan solo en el nivel de desarrollo, donde estamos, nivel físico, y mental, y moral, donde estamos. ¿Por qué? cogiendo nuestra inteligencia. Mirad, esta solo es necesaria si hay encarnación, ¿verdad? Es que nosotros somos todos hermanos, aunque te tengamos padres físicos distintos. Todos venimos como espíritus, solo el Creador crea espíritus. Nosotros lo que hicimos a nuestros hijos es darle un cuerpo para permitir que de una forma caritativa otro espíritu Encarné, Entonces, en, en la Tierra todavía hace dimensión, porque se cumplan encarnaciones aquí, en otros planetas también. Pero ya sabemos, por ejemplo, planeta divino, parece que no hay. No lo conozco, me encantaría. Aunque hay gente que se fue a ir, ¿no? De vacaciones. ahí ah, ah, ah, ah, vale, Me, me encantaría. Otra, otra todavía también que se ve que tiene que desaparecer, esta destrucción. Pero uno se puede acordar, ¿Pero ¿la destrucción es una ley moral? Sí, es, es. Eh, hemos visto ya, la destrucción sirve dos, dos cosas. Es arreglar la reproducción, donde se produzca la reproducción, ¿vale? Y dar un final útil a las carcasas, ¿vale? Pero dentro de la destrucción, por ejemplo, existe la guerra, por ejemplo, entre nosotros. Y yo, ¿la guerra? ¿Qué? ¿De ¿Dios? Es que la guerra sirve dos principios en nuestra dimensión. Dos finalidades también, el progreso y la libertad. Es un mal necesario, desafortunadamente, en nuestra dimensión. Llegaremos a un punto que ya no será necesario. Vale, en ese momento, esta conferencia, si yo la voy a dar a algún en un futuro, pues ya le cortaré esta y esta, en el planeta divino, ahí con el, los tíos que están de vacaciones, de ahí se me invitan. ¿eh? Vale. Vale. Mis amigos, era esto que tenía, creo que, Joaquín, ¿estamos bien de tiempo? Sí, podemos continuar. Entonces os Entonces, os cuento una, una charlita, una charlita para terminar. Eh, cuesta que en, en estos temas de leyes morales hay siempre que usar, usar la, la inteligencia y tener claro que el hombre muchas veces piensa, ven, voy a doblar esta, esta regla y tal, a servir y tal. Cuesta que había tres amigos que iban ahí por la carretera y han tenido un accidente. Se han estrellado y tal. Y se han muerto. Y de pronto se han dado cuenta que al final la vida continúa. Y cuando han abierto, tomado conciencia de dónde estaban, ven lo que llaman el paraíso. Un paisaje lindísimo, todo verde, con patos ahí y tal. Y había, había ahí una, una, un, unas tablas y tal que decían, no pisar, no pisar los patos, ¿vale? y bueno, estaban ahí contentes, alegres mirando a esto todo, cuando llega el administrador del paraíso no sé quién es, pero el administrador que llegó ahí, bien bienvenidos hermanos y tal hiciste todo para merecer estar en este paraíso, como los de 1, 2, 3 reencarnó otra vez y tal eso, todo bien, perfecto y, y, y entonces, pero podéis hacer todo lo que queráis excepto una cosa que además está escrita ahí para que os acordéis, no es no pisen los patos. Bueno, perfecto. Pero ya ya, ya saben, los jóvenes eran siempre un, un más poñetero que otro y tal, ¿ya? y uno de ellos, mal se fue el administrador, va por detrás de un pato y lo pisa. Bien, de pronto viene el administrador con una mujer más gorda, más fea, que habían visto al encima de la tierra, y con una esposa, una aquí, y a otra libre, y llega a él, le pone en su muñeca y te dice, este es tu castigo para toda eternidad porque has pisado un pato. Bueno, los otros dos se han quedado, <risa> tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que descubrir el camino alrededor de los patos, y tal y se han esforzado. Pero, pasado unas horas, uno de ellos, sin querer, pisa un pato. Bueno, ahí viene el administrador de nuevo, con una mujer todavía más fea, sin dientes y tal, hombre, y con una esposa y tal, libre, y no le ha dicho nada, le he puesto en una muñeca y ya está. Bueno, el, el último... Bueno, hay que tener cuidado con esto, si quiero disfrutar de este paisaje que me han regalado en un, 2, 3 y tal, antes que reencarno otra vez, esas cosas y tal. Y, y bueno, y, y entonces ha, ha tomado conciencia de que había de respetar el espacio. y ya estaba viviendo ahí una, unas vacaciones muy extensas, unos seis meses o algo así, estaba disfrutando del paisaje, viendo todo esto, y se nota en un momento que viene el administrador por su mano izquierda, pero ahora con la mujer más guapa que él había visto en toda la vida, pero le pareció que iba por detrás de él y, y se quedó mirando de nuevo al paisaje y de pronto nota que está esposado a esta, esta señora, esta guapa, y él está sorprendido, eh, eh, vuelve para él y te dice, mira, disculpa, ¿qué hizo yo para te merecer? Y esta señora, con cara de muy pocos amigos, le contesta. Tú no sé, yo he pisado un pato. No se puede torcer, no se puede torcer la ley. Muy bien. Mis amigos, yo... Para esta conferencia he usado estas referencias bibliográficas, estas las conocéis, es de la codificación básica. Hay aquí un libro que os sugerencio, El universo elegante, de Brian Greene, que habla de teoría de cuerdas, física, pero de una forma sencilla, que nos permite perceber dónde están los otros que no vemos, que se comunican los otros inteligentes. ¿verdad? Estos son libros que los filósofos conocen bien, de filosofía Platón eh, bueno este, estas películas que os enseñé están aquí eh, yo estoy haciendo una grabación además de paz amor y caridad que, que está que está haciendo una transmisión directa yo creo no es directa será será para después pero yo también tampoco la mía va a ser directa estoy grabando el sonido y después voy a poner coger la imagen del ordenador y la voy a poner en este canal de YouTube se van a Google, pone espiritismo jg -E, y bueno, y estoy disponible para cualquier pregunta que me quieran hacer o si quieren interagir conmigo con email, tienen aquí mi email, espiritismo.jg.com y bueno, era esto que tenía para vosotros. ¿Sí? El de primero el Universo Elegante de Brian Green Está en castellano, esta es la versión en castellano, el universo elegante, de nada, de nada, de nada. Este, este señor nos cuenta cosas interesantes sobre la física cuántica, es decir, espiritismo es también una ciencia, ¿vale? Hay cosas, que, hay realidades que solo se logran llegar por la razón, una de ellas es Dios nunca lograremos el hombre llevar dios a un laboratorio imposible dios a nosotros sí pero llegaremos pensando la ley de causa-efecto y si hay una causa y además si hay un efecto y además ese efecto es inteligente entonces tiene que haber una causa que todavía más inteligente era vale pero en el gran la hay una, hay una distancia una, una diferencia también, como hay una diferencia entre ética y moral, también hay una diferencia entre ciencia y filosofía. Han escuchado seguramente en el instituto, que sea, que bueno la filosofía es la madre de las ciencias. Y no es por casualidad que se dice esto, es que la filosofía es, su objetivo es estudiar el todo del conocimiento. ¿Vale? Entonces Platón decía que filosofar es justificar una creencia que se tiene por verdadera. ¿Vale? Por ejemplo, Dios. Uno se ¿Ven? ¿Quién ha hecho esto que no fue hecho, y hecho por el hombre? Bueno, llamemos lo que llamamos: Dios, arquitecto, Allah, Abraham. Vale, es eso. Pero solo llegamos ahí justificando por la razón. Vale. Pero algunos detalles de la obra del Creador y por qué. Las evidencias científicas son, es como si sean síntomas de una enfermedad, evidencias de una causa mayor, ¿vale? Ese, por ejemplo, dentro del espiritismo, este hecho, este fenómeno de la comunicabilidad de los espíritus, bueno, entonces, ahí, en esta pequeña cosa, y es por eso que... En, con el método científico en la ciencia existe lo que se llama hipótesis, hipo, bajo, ¿vale? Una justificación de algo que es más bajo que la gran realidad, que fue justificada racionalmente por la filosofía. Entonces vamos a justificar un pequeño hecho que es una evidencia de esta grande realidad, como sería la comunicabilidad de los espíritus. Es que Kardec ha producido un manual de paranormalidad humana, que ha enseñado todas las leyes que se tienen en, en el laboratorio del de hecho mediúnico humano. ¿vale? Entonces, hay esta, esta, esta, esta, esta diferencia y, y, y hay que nos dar cuenta de todo esto. Pero también, como ciencia y filosofía que es mira, ni la filosofía ni la ciencia trabajan con la verdad. La verdad es una versión de la realidad. Si yo lleno un vaso de agua que tenga aquí con, con agua, a medias, ¿vale? unos dirán, bueno, está medio lleno, otros medio vacío. y Yo, con una mentalidad un poco más matemática, y tal, bueno, está 50% de agua y 50% de aire. Los tres tenemos razón, tres verdades. Y la realidad es esta. La realidad es tan compleja, mismo en los más pequeños detalles, que solo hay un ente, llamemos Dios lo que queremos, que la conoce como un todo. Nosotros no, nos acercamos de ella de verdad en verdad, de verdad en verdad. Entonces tenemos que tener esta perspectiva, especialmente nosotros que con nuestra doctrina defendemos que hay que ayudarnos, hay que ser caritativo. Bueno, no podremos ir de, de pasión con nuestra verdad, imponer al otro y voy a subir mi voz para que convencernos. No, es que para él cuadra esa verdad, es su versión de la realidad. Vamos a intentar escucharlo y a ver si, si podemos lograr los dos una mejor verdad. Porque nadie coge la realidad. Vamos a, a unir esfuerzos. ¿Vale? Y claro que habéis visto incluso en el libro de los espíritus, con, porque está escrito en el lenguaje que tenemos, que es una herramienta que tenemos, que es limitada. Mira, estaba escrito que la ley natural es eterna como Dios. No, no puede ser. No puede, no. La razón te dice que no. Fue creada por alguien. No puede ser tan este eterno como él. El... Pero, eh, ¿por qué se ha escrito el Evangelio según el espiritismo? ¿Por qué? porque al final el evangelio de Jesús como saben, no fue escrito por Jesús fue escrito tras su muerte por personas sus discípulos que se han recordado lo que él ha dicho y después en sus notas fueron escribiendo en un idioma, en un lenguaje que ya es muerto hoy hace dos mil años traducciones de traducciones, de interpretaciones de interpretaciones y tal. esto es un poco como Imaginad que salimos ahora, tras la conferencia, hicimos una colita y tal, y Joaquín al, al último le dice, pasa para adelante que está un tomate a, al medio de, de la sala. Y ahora, él va pasando, la, a ver, van, van a, a lo adelante a ver lo que llegó ahí. Lo mismo se pasó y se pasa con todos los escritos humanos. Y con el Espiritismo, con el Evangelio según el Espiritismo. Y se puede pasar con el Espiritismo. He escuchado que ayer Loli habló aquí de algunos problemas que no son solo, con, no, no ocurren solamente en España, de obras que la traducción está un poco equivocada y tal. Ah, pues, bueno, incluso en el libro de los Espíritus, que La razón, mis amigos, la razón, todos los días pensando, cuadra muy bien, ¿no cuadra? A pensar, siempre. La convocatoria no es para una religión más, esto no es una religión, no tiene dogmas, no tiene jerarquías, no tiene un jefe, no tiene rituales, no tiene un libro sagrado que se supone que el libro sagrado te dice la verdad de Dios, como se, Dios filosóficamente tiene que ser único, ¿vale? Como entonces encontramos distintas verdades del mismo Dios. Comparar la Biblia con el Corán o otros libros sagrados. Ver, esta es nuestra realidad. Pero nosotros también contribuimos para esto. Por eso, todo el la convocatoria, pensar, usar la razón, ¿vale? Y las leyes morales, bueno, están ahí unas, unas pautas. Pero todos los días se tiene que pensar en cuáles son unas pautas buenísimas. Pero todos los días tenemos que adaptarlas. Et ¿Vale? Justificadas. Un espírita no es lo que tiene esta cosa o que entra en un centro espírita. Eh, no, es lo que el espíritu se conoce por sus hechos. Puede no conocer la doctrina. ¿Cómo es esto? Me encantaba estar al nivel de Jesús que ni fue cristiano ni fue espírita. ¡Hombre! ¿Qué? Vale. Bueno, hablo yo, eso... ¡Ah! Perfecto, ahí está. Has comentado antes sobre comer carne y verdura y que en realidad para ciertas manifestaciones se necesitaba comer carne porque, no sé si lo he entendido bien, hay una molécula para manifestaciones. ¿Podías eh, ampliar un poco eso? Excelente pregunta. La pregunta para los que están más allá, yo, yo voy a intentar traducir, ¿eh? Si sale error, me llama, ponen la campana y tal. La pregunta es, hay un, como os he dicho hace un rato, hay una capacidad mediúnica humana específica que es conocida por efectos físicos, la capacidad, por ejemplo, de trasladar un objeto de un punto a otro, por ejemplo, ese... Ese juego de, de los vasos que va a la A, B, C, D, bueno, hay ahí, aunque no se conozca, dentro del grupo hay un medio de efectos físicos. Es lo que va a quedarse más tirado al final. A veces no se da cuenta, pero tiene que haber energía, no hay milagros. Bien, para eso, fácil es de comprender... Que cuando uno dice así, dice a nuestro hijo, viene, tú tienes que comer carne, tienes que comer la comida que te pongo ahí, porque, Porque sabemos que él necesita energía para estudiar, para despasarse y tal. Muy bien, para producir efectos físicos. Vale. Entonces, la, las, las capacidades mediúnicas que están más pendientes de efectos físicos, como sea teletransporte, sanación y otras, están muy pendientes, necesitan, como nuestro niño necesita, de comer proteínas animales, ¿vale? se, se come solo las vegetales no quiere decir que no, no las tenga, ¿vale? Depende de la potencia con, con que las tenga, pero eh, para un normal se puede tener, eh, comparado con otro, la misma intensidad, la misma potencia de mediunidad, lo que consume proteínas animales podrá desarrollar mejor, de forma mejor. Y Esto se explica también por la ciencia, por la física. Mirad, en el tiempo de Kardec, lo que ha sorprendido, el fenómeno que ha sorprendido Kardec para la comunicabilidad de los espíritus eran las mesas girantes, ¿no? Las mesas que se llevaban y giraban y tal. Bueno, si os acordáis de, del instituto, de las leyes de la física. En la mecánica hay una fórmula cita que nos permite saber la potencia que está involucrada para desplazar un objeto. ¿Vale? Entonces, por esa fórmula, bueno, en Wikipedia ya, ya la ve. Por esa fórmula, se, imaginad que teníamos una mesa que pieza 10 kilos, más o menos como esta, ¿vale? y queremos levantarla del suelo 10 centímetros durante 10 segundos, ya estoy cansado. Bueno, es, necesito de un watt de potencia, un wattio de potencia, ¿vale? Bueno, y, y yo ya estoy cansado y además estoy usando mis manos, ¿vale? ahora que si se no estoy usando, la misma energía tiene que ser producida, ¿vale? Es una, una potencia fuerte. Todos se han enterado, los dos que han visto ya estos hechos mediúnicos de efectos físicos ya, ya se han dado cuenta que los medios oh, le pegan una paliza. Oh, bueno, así que necesitan de proteínas eh, animales. Por esta razón, por esta razón, Dios nos ha creado así. Nosotros necesitamos de destruir animales y vegetales para seguir. ¿Y está mal? No, no está mal, Dios, Dios es perfecto, Dios sabe lo, lo, lo, lo que creó. Porque la muerte no es, no es nada, es una transformación, mismo para los animales, por principio inteligencia que está en los animales, o en algunos vegetales, todo, todo, nada se destruye, todo se transforma, ¿verdad? La intención, sí, eso es que nos compromete, nos pone un compromiso serio, ¿con qué intención se mata? con qué intención se destruye ¿vale? ahora es cierto que también de la destrucción aunque parezca raro sale la libertad y el progreso qué? bienvenidos a este umbral con U grande ah, vale por favor dos preguntas dos, perfecto, voy a ver si en una o dos, dos respuestas vale una persona va a la guerra, mata a una serie de personas, él va inducido a la guerra porque le manda el Estado o el, el gobierno, entonces él tiene que hacer esa función porque si no lo matarían a él. Y la segunda pregunta es, yo como persona física que estoy materializado, soy instrumento de, según la vibración que yo tenga, claro está de, de los espíritus, pero no de, de los espíritus superiores de los espíritus de baja inferioridad, entonces yo en un momento determinado, llámese el accidente, o llámese asesinato, llámese lo que sea, yo mato a una persona, ¿Qué intención, qué grado de responsabilidad tengo yo por matar a esa persona, si yo, eh, por esa violación que tenía, yo he sido obsesado, o sido, he sido influenciado por un espíritu infer inferior hacia esa situación. Dos preguntas muy interesantes, aunque sean las dos, encuentren contestación en esta ley que ya no está aquí, pero vale, es la ley de destrucción. Eh, en la ley de destrucción de las leyes morales, Encontran, encontran contestación a esto. La primera es que uno que le dan orden para ir a la guerra, que tiene que matar a otro, eventualmente, eh, ¿cuál es su responsabilidad? La segunda es que y, y otro, cualquiera que está posesado, poseído, que tiene un obsesor que le, le va sugeriendo que, eh, que mate a otro, ¿cuál es su responsabilidad? Bueno, mis amigos, el, la, en la ley de la destrucción, la ley moral de la destrucción, bajo guerras y asesinatos, ven las contestaciones de la espiritualidad superior sobre los que tienen que cumplir órdenes, órdenes eh, en la guerra. Bueno, no pasa nada. Eh, hay una pregunta que, que se pone, bueno, pero si uno va a la guerra, ¿son responsables por eh, lo, los crímenes que, que cometen los, los soldados que tienen que matar a otro porque están ya los otros lo intentando de matar? Y dices, no. Si sí, hay una excepción a esta regla es la legítima defensa. Si sí, te han aplicado fuerza a ti, primero es legítimo defenderte. Ojo, se te han aplicado fuerza. Y me, aún así tienes que intentar, si puedes dominar tu agresor sin matarlo, debes de hacerlo. Pero en la guerra las cosas se ponen confusas. Lo digo, uno va, va cogiendo tiros de un lado y de otro no sabe dónde viene, hasta entonces empieza disparando también y mata al otro. Está ahí, libres? no. Lo que nos hace culpable es la intención. Ya sé, sí, yo pudiera, me, me han dado un tiro, vale, pero yo me he dado cuenta que el, el último, el último munición que tenía, hombre. Y si me he dado cuenta de esto, no voy a entrar en la crueldad y voy a dar un tiro, no. Voy a intentar dominarlo o darle un tiro en una pierna o algo así. La razón siempre funcionando la intención que nos he dicho aquí es es igual el bien y el mal, no. Es con la intención. El otro tema del uh, asesinato por alguien que supuestamente está poseído. La responsabilidad es siempre del propio, la intención y tan muy bien. Es decir, bueno, si yo estoy poseído de quién es, de quién son los recursos que es que están a ser disponibilizados a otra voluntad asesina. Son ellos, no son él. En, en los centros espíritas, hay seguramente muchos centros, un llamado estudio de mediunidad o algo así, donde se enseña exactamente a educar la mediunidad. Es nuestra responsabilidad. ¿Y dónde viene? Viene del conocimiento. ¿Y dónde viene el conocimiento? El uso de la razón. Amigos, la responsabilidad es nuestra. Claro que tiene tiene variantes es eh, por ejemplo ah, es, eh, uno va con el coche y, y bueno de pronto se atraviesa una persona no tiene tiempo de frenar eh, la impacta y tal y murió es un crimen es pero tiene tiene bueno cualquier juez en nuestra sociedad se tiene atenuantes no porque no tenía intención otra cosa es que bueno, ya estaba ahí pasando y además en, en, en, la, en la zebra y tal, y, y el tío hubo, me voy contra ella. El crimen es lo mismo, ¿verdad? Pero este seguramente va a cárcel, el otro podrá ir o no, tiene atenuantes. Ahora, ¿y quién es el responsable? Ah, a ver si el juez acepta que... No, yo estaba intuido, posuido por otro... Bueno, bueno, entonces tú vas y, y llama a tu amigo también para irte a la cárcel. ¿Listo? Por favor. Yo quería preguntar por qué cuando estamos en esta locura... Como estás más cerquita. Vale. Que ¿por qué tan metidos en esta doctrina poco a poco sin darte cuenta no te apetece comer carne. Muy bien, no podremos generalizar, ¿eh? a mí me encanta comer carne y sigue la doctrina, ¿vale? <ríe> Pecado, vale, vale, vale. Es tu verdad, ¿eh? la realidad será otra, pero gracias. <ríe> vale. eh, es complejo explicar el proceso de las creencias, es complejo. Eh, suele decir que es complejo percibirnos a nosotros, cuanto más al otro que está hablando con nosotros. Hay mucha gente que lo piensa así. Pero hay otras verdades. Yo la mía no, no, no, no, no, no lo pienso. Pero aún llegué al espiritismo hace unos minutos, en el grande tiempo de... Universal y tal, ah, unos minutos, unos segundos, creo yo, unos segundos. Puede que cuando llegue a tener ciclos, listo, en esa gran deficiencia, uh, pueda cambiar. Eh, pero sí, que suele haber personas que piensan así. No está errado, eh, estará cierto, es su verdad, es tan válida como la mía o del, del, del otro. se te va bien, si te sientes bien, házelo Ojo que no te vas a ahorrar de comer carne y después vas a los vegetales y les pegues y tal y destruyas el exceso la otra parte de la moneda. Da igual, eso ahí. Se sientes que sí que te hay hay muchas corrientes filosóficas están más localizadas geográficamente al sudeste asiático que vale, tienen en su corriente de pensamiento, a veces dogmática, eh, tiene esta idea que, hay que no hay que comer carne, solo vegetales y tal. Vamos a, a pensar de nuevo. El libro de los espíritus, en la pregunta 27, se pregunta ¿de qué es constituido el universo? Y, y la contestación es tres cosas. El principio inteligente, el principio material, y por encima de estos dos, Dios, ¿vale? Y después desarrolla unas cosas más, hablando del fluido, eh, fluido vital, que es un enlace para que los efectos del principio inteligente se hagan sobre el principio material y tal. Pero también sabemos que todo se desarrolla, todo. Desde el principio mat material, señor Darwin lo ha comprobado, ¿vale? Hasta el principio eh, inteligente. Nosotros hoy movemos este cuerpo maravilloso que hace estas cosas y tal, pero no hemos siempre tenido encarnaciones en un cuerpo tan bueno como este. A lo mejor yo he sido perro, ¿eh? Yo, yo perrito, perrito. Y más detrás ya no lo sé. Y vale, y, y los minerales el reino después de los minerales consideramos que es difícil ver algo de inteligencia ahí pero hay unas fuerzas de aglutinación si no las moléculas iban por ahí pero después pasamos a los vegetales incluso hay, hay, hay plantas que comen animales no y que tienen reacciones al sol y tal ya parece que el principio inteligente ahí ya hace unas cositas más después cuando llegamos a los animales vemos que hay, hay un montón de variantes hasta que llega el desarrollo máximo que se conoce en nuestra dimensión en nuestro estado de desarrollo es la encarnación en estos cuerpos, la raza humana. Pero ¿qué es esto? Es el principio inteligente nuestro que se, también se dice en el libro de espíritu. ¿Cuándo llamamos de espíritu al principio inteligente? Cuando conoce, la, la, tiene la noción del bien y del mal y tiene libre albedrío. Ahí se llama al principio inteligente, se llama espíritu. Pero hay gradaciones más bajas. Por ejemplo, el instinto es una gradación. Llamamos normalmente, decimos que bueno, nuestro perro, nuestro gato, el caballo y tal tienen instinto. Las plantas tienen instinto. Pero es un principio inteligente, bien programado, no no falla. Por ejemplo, el salmón. El salmón es un pez de río. Nace en un río en un determinado local de río baja hace su vida en el mar y cuando llega al tiempo de reproducción él sube exactamente ese río y va al punto donde nació, pone los huevos y se va y muere exactamente ese punto se han hecho ya experimentos que cuando él va a subir el río lo han cogido y lo han puesto en un afluente lo que ocurrió sostenió los huevos bajó el afluente se metió en el río principal y solo ha puesto los huevos ahí. ¡Qué GPS maravilloso! Nosotros todos los días nos perdemos con nuestro GPS, pero todos los salmones hacen esto. Es como si fuera en la escala musical, de las notas musicales, ¿no? que tiene 7. Todos los salmones dan la primera, do, do, do, do, todos. ¿Cuál es la diferencia para nosotros? Es que nosotros hacemos la escala toda, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y además hacemos conciertos, ¿no? Esto es la diferencia. El desarrollo del principio inteligente. No sé si te ha contestado. Sí, pero yo quiero decir, quiero decir, es que no es que yo no quiera comer carne. A mí me gusta, me encanta la carne. Es okay. que paso por la carne y no soy capaz de comprarla porque no me apetece. Cuando no apetece es porque tu cuerpo por algo te la está rechazando. Y yo creo que al cuerpo no hay que darle todo lo que te pides y el pecado no te apague. ¿Qué puedo decir? Somos diferentes todos, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, conócete a ti mismo. Desde el principio inteligente hasta el principio material. Bueno, hace sentido, hace sentido. Sigue por ahí. No hagas exceso en lo que no es carne. <risa> vale, ya. Sí, Juan, Juan. Mi madre, mi madre me ha dicho que yo era Juan. Yo le creo en ella, sí, sí, sí. Estás hablando de la razón. Eh, me gustaría que me dijeras tu también. cuando aplicamos estas leyes morales y éticas con la razón, ¿cómo influye en las neuronas del corazón? Hmm. Interesante pregunta. Bueno, hablaste en neuronas, hablaste en el corazón. Vale. Claro. Una forma de comprobar dentro de la ciencia, de comprobar que el espíritu existe, es a través de las experiencias cercanas a la muerte. La corriente tradicional de la ciencia um, suele decir que todo es producido por las neuronas, por el cerebro, la conciencia es producida por el cerebro. Pero hoy, con los aparatos de investigación que existen, electrónicos, de tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas funcionales y tal, eh, hay algunos hechos que los científicos ya no tienen como denegar, esas experiencias cercanas a la muerte, que personas que han tenido un, una parada, un arresto cardíaco, una parada cardíaca, seguida de un una parada cerebral comprobada por estos medios que sería protocolo de muerte, unos de ellos que han sido recuperados porque el, el médico ha insistido y han recuperado, vienen con, con memorias muy nítidas, memorias a veces suelen ser el túnel de luz, los, los que han fallecido antes que vienen a recibir y tal. ¿eh? Lo que quiero yo decir, la, la ciencia hoy, la medicina hoy, llama y, ya conciencia no local. Nosotros llamamos espíritu y tal, ¿vale? pero para él ya les va bien llamar que la conciencia tiene una parte que es no local, que sí que sobrevive por lo menos a la muerte de un, durante unos minutos. vale. Lo que quiero yo decir con, con tu pregunta es que ni todo es producido por la neurona ni todo es producido por el corazón. En términos morales, en términos de conocimiento, todo es producido por el principio inteligente. Nosotros es que nos han enseñado que parece que sentimos en el corazón, y eh, aquí está la parte racional y tal, pero está todo ahí. Porque cuando nos vamos a, al umbral, a, a, a, al, umbral no, al paraíso, a visitar a estos amigos de 1, 2, 3, reencarna otra vez y tal, bueno, ya, ya, ya no tenemos el corazón, ¿dónde está el corazón? ¿Y dónde está la neurona y tal? Vale. Eh, entonces, una cosa es verdad que todo lo manda el principio inteligente. El cerebro es tan solo una interfaz. A, a, a, uno, a uno que no habla, no ve, ¿no? él, él está, está ahí dentro, está encarcelado ahí en su cuerpo, pero el espíritu está ahí cumpliendo una expiación seguramente, eh, aunque el cerebro no no está bien, es una interfaz, es claro que cuando la interfaz está bien, claro que produce obras que nos parecen bien, que después decimos, es un acto caritativo del corazón, estoy pensando bien y tal, eh, bueno, perfecto, pero lo que yo te quería decir es que en realidad nos centremos, ¿dónde está la conciencia? Hoy también se sabe que, la inteligencia hoy, la ciencia ya le apunta por lo menos tres naturalezas. Una racional, otra emocional y otra espiritual. Es interesante que la espiritual es la última y fue descubierta por una física cuántica. Muy interesante. Y, y, pero vino también de una otra descubierta que un señor, Vilanur Ramachandran, profesor catedrático, eh, ha descubierto que hay un punto de Dios llamado punto de Dios, exactamente sobre la glándula pineal. Iré a leeros un librito de, de la serie André Luis en los dominios de la mediunidad. Hmm. Ahí está la explicación. Hasta, pasado tantos años, la ciencia ya está comprobando al final. Ahí está, ahí reside el portal de acceso a las dimensiones, al paraíso de estos tíos que están ahí de 1, 2, 3, reencarno otra vez, de vacaciones y tal. Sí, vale, encantado, gracias. Ya sé que estás de... Muchas gracias, señor. Muy bien. bien, muy bien, muy bien.